Hola amigos de TechCetera Hoy vamos a hablar de un tema Que para muchos puede ser el equivalente Como a magia negra, cosas extrañas Pero en realidad no Vamos a hablar de activos informáticos descentralizados Por eso hoy hemos invitado A una empresa muy especial Que seguramente se nos va a unir ahorita más tarde Para aclarar todas las dudas que existen alrededor de y aquí apareció. Vamos a invitar a Koi para que se... ...Banks, que es una, una empresa muy especial que seguramente va a poder aclararnos muchos de las dudas que hay alrededor del tema de... Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. No, no, no, con el mayor gusto. Como primera medida, me encantaría que te presentes y nos cuentes un poco qué haces en CoIBanks. Claro que sí, mi nombre es Tulio Núñez. Eh, yo soy actualmente el general del consejo de KoiBanks, eh, encargado de todo lo que es la gestión legal y de cumplimiento de la compañía en todos los países donde estamos operando. Fantástico. Me encantaría que me cuentes un poco sobre blockchain. Empecemos por lo básico. ¿Qué es? ¿Para qué se usa? ¿Y por qué está tan ligado a este tema de los activos digitales descentralizados? Claro que sí. A ver, bueno, blockchain básicamente es un conjunto de tecnologías que permiten llevar un registro seguro, descentralizado, distribuido y sincronizado de todas las operaciones digitales que ocurren en un entorno, en este entorno que es digital, de nuevo. Eh, y un punto muy importante, sin la intermediación de terceros. Eh, esto es un punto bastante relevante porque, bueno, trae eh, y pone sobre la mesa un elemento que hasta hace pocos años no existía eh, en, en lo que es el mundo de las, de las finanzas, en el mundo financiero. Ajá, ¿no? Siempre había un banco una entidad central. Sí, correcto. Siempre había eh, un, una entidad que servía como tercero validador eh, en una relación entre dos o más eh, partes en donde intervinieran, por ejemplo, transacciones de recursos financieros eh, o transacciones eh, de títulos valores. Eh, por eso la blockchain viene a imprimir eh, esta novedad eh, de posibilitar estas gestiones sin la necesidad de que exista este, este tercero validador directamente. En este caso sería la tecnología que, la que valida y le informa a cada una de las partes en que va el activo, ¿cierto? Exactamente. Imagínate que es como un libro de contabilidad digital, que es incorruptible y que permite generar o registrar transacciones económicas que además pueden ser programables, lo cual es eh, otra, de las, eh, otra de las características importantísimas de esta tecnología eh, porque te da la posibilidad de generar nuevos negocios sobre negocios que ya están existentes o implementar mejoras eh, en, en modelos de negocios que ya existen y que ya están en funcionamiento. Bueno. Creo que estamos hablando con el que es. Entonces, algo que siempre hemos querido preguntar es, ¿qué tan legal es esto? Porque mucha gente habla de las criptomonedas y demás, de blockchain. De hecho, hemos visto proyectos supremamente interesantes, como el de mi vacuna sí. y demás. Pero, ¿por qué muchos añaden ese tinte de, de que no es legal, de que es riesgoso y demás? Bueno, a ver, eh, primero que todo, eh, es incorrecto decir que no es legal, eh, salvo que exista una ley que expresamente lo, lo establezca así, ¿no? Eh, uh -huh. Y por otro lado, hay que entender que en este caso la tecnología no es el fin, sino el medio para lograr la finalidad que se espera. Entonces, eh, por ejemplo, y traigo a colación el caso que usaste en mi vacuna, eh, acá en Colombia, y se ha participado activamente en este desarrollo, que no es otra cosa que registrar eh, en una plataforma digital todo el proceso de vacunación que de manera exitosa se ha llevado acá en Colombia y que le ha permitido a, al día de hoy, alrededor de 10 millones de colombianos tener su certificado de vacunación digital, portable, seguro, transparente y trazable en eh, su dispositivo móvil, por ejemplo. Eh, y para eso, eh, o, o mejor dicho, con eso, se ha podido demostrar que la implementación de esta tecnología eh, va mucho más allá de el, el requerimiento expreso que establezca alguna norma que permita o no su implementación. ¿Por qué? Porque de nuevo, en este caso, se ha utilizado la tecnología como un medio para lograr la implementación de una mejora en un proceso tan importante como ha sido el proceso de vacunación acá en Colombia. Eh, y en ese caso, eh, la respuesta iría en ese sentido. Es súper interesante la implementación o la aplicabilidad que pueda tener la tecnología eh, dentro de todo el marco de funcionamiento de cualquier, de cualquier país o de cualquier negocio. Bueno, ¿y por qué está tan ligado a las criptomonedas? O sea, cuéntanos un poco cuál, cuál es ese vínculo que hay e inclusive qué son las criptomonedas, porque para muchos todavía esto es chino avanzado, es algo que no entienden muy bien. A ver, las criptomonedas son un medio digital de intercambio, un medio digital de intercambio que usa métodos criptográficos para asegurar que esas transacciones, eh, de las cuales ellas son objetos queden registradas, queden trazadas y se permita hacer sobre ellas una auditoría prácticamente en tiempo real. Eh, Las criptomonedas, ¿qué son? Las criptomonedas son uno de los casos de uso, desde mi punto de vista, de los más exitosos que tiene la tecnología blockchain. Eh, por lo cual, eh, hay una, una liga directa entre ambos conceptos, más no es lo mismo. Las criptomonedas soportan o viven, conviven sobre la, la blockchain, que es la plataforma tecnológica que les da vida. Ok, ok. Y en ese caso, por ejemplo, hemos oído de Bitcoin, de Ethereum, pero hay más, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso de los altcoins? ¿Y cuáles conocemos? Mira, las altcoins hacen referencia, en resumen, a cualquier criptomoneda que no sea Bitcoin. Y esta engloba eh, cualquier criptomoneda sobre la cual se puedan desarrollar o, o, o sobre la cual se puedan generar diferentes eh, desarrollos tecnológicos eh, que normalmente son de código abierto y que permiten eh, integrar nuevas implementaciones sobre, eh, sobre estas cripto. ¿Cuáles son algunas de las que hoy existen? Bueno, las principales son ether Ripple, Dash, Monero, por ejemplo. ITER eh, que existe o convive sobre la blockchain de Ethereum. Eh, fue el, esta blockchain, la Ethereum, fue la primera blockchain que dio la oportunidad de generar transacciones programadas sobre blockchain eh, y las altcoins normalmente o, o generalmente están relacionadas con este tipo de proyectos, con proyectos que van más allá de un simple intercambio de valor eh, entre, entre criptomonedas, sino eh, de integrar nuevos, eh, nuevos módulos a este tipo de proyectos. Bueno, y aquí me imagino que empiezan a entrar otras variables como, por ejemplo, los tokens, ¿no? Que hay, hay un montón y la gente no entiende qué es y cuál es la diferencia, por ejemplo, en, entre los fungibles, semifungibles y no fungibles. Y para muchos adultos esto es casi un crucis entenderlo. No, total. Pero a ver, mira, tecnológicamente hablando, un token y una criptomoneda podría entenderse como un símil. Pero hay una diferencia fundamental los tokens están generados o se establecen exclusivamente para que funcionen en un entorno y relacionados con un proyecto en particular. Es decir, se puede generar un token que, eh, por ejemplo, esté relacionado con una plataforma de registro de inversión inmobiliaria. Y este token va a ser la representación digital de la posibilidad que tiene cualquier persona de invertir en una construcción, en un proceso de construcción de un bien inmueble, de un edificio, eh, y yo decido adquirir eh, un token que representa un título de inversión sobre este inmueble que se está eh, construyendo y que luego se comercializará, Pe y ese token siempre estará relacionado con ese proyecto. Las criptomonedas, en cambio, son eh, de, libre, eh, de libre conversión de cara a la posibilidad de comerciarlo entre personas en un ámbito o en un entorno abierto. Esa es la diferencia principal entre estos dos conceptos. ¿Y cuáles son las diferencias? entre token fungible, token no fungible y token semifungible. Bueno, el token fungible son los tokens o es, eh, esta, este activo digital que está desarrollado de una manera de que cada, cada token es igual al siguiente. Puede ser uh -huh. intercambiado por otro token del mismo tipo. Te voy a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, el dólar. El dólar, si lo equip equiparamos a, a, a, a, al, al concepto de token, eh, cabría dentro de esta característica de token fungible, porque cuando tú intercambias un dólar por otro dólar, no vas a recibir el billete con el mismo serial, sino que vas pero, a recibir un billete que equivale exactamente a un mismo dólar, pero no es el mismo dólar. Ok, tiene el mismo valor, pero no es el mismo. Exactamente. La representación viene más atada al valor, no a la unidad en sí. Ok, fantástico, fantástico. El token no fungible es todo lo contrario. Un token no fungible... Son obras normalmente eh, que están atadas a temas de obras de arte que son digitales y que pueden ser compradas o vendidas eh, como cualquier otro tipo de, de, de propiedad, pero que son intangibles. ¿Por qué son intangibles? Porque conviven de nuevo dentro de este entorno digital en el cual eh, están creadas. Eh, ahora actualmente hay una, y desde hace ya alrededor de un año, un poco más, eh, un gran movimiento relacionado con los NFT, los tokens no fungibles, eh, ¿Y por qué? Bueno, porque está relacionado a tres características principales, que es la escasez, la indivisibilidad y la característica de ser únicos. Es decir, un token no fungible está atado a algo en particular y la venta de ese token no fungible te va a garantizar eh, que estás adquiriendo eh, el derecho sobre una obra que existe y que más nadie va a tener. Esa es la diferencia. Y esos seguramente son los que vamos a empezar a ver en plataformas como Facebook, como Instagram y demás, que ya están recibiendo NFTs. Exactamente. Y allí en este caso, nosotros de Coibans estamos en este momento participando en un proyecto muy bonito eh, que se está desarrollando en África eh, con el gobierno de Nigeria, en donde se ha llevado a, a cabo, o se está llevando a cabo una plataforma que le va a, que le va a permitir perdón, a los cultores eh, africanos generar diferentes obras de arte eh, digitalizadas y poder comercializarlas a través de una plataforma que va a estar eh, protegida por el gobierno nigeriano y eh, que le va a garantizar a eh, estos cultores poder comercializar sus obras y obtener ganancias de manera directa. Esto va a tener una relación eh, también muy, muy directa con temas de propiedad intelectual eh, porque cada obra que se crea y que quede representada en un NFT eh, pues va a implicar la posibilidad de un ingreso directo a la persona que la cree y la persona que tenga el derecho patrimonial sobre esta obra y que decida transmitirla a alguien que la quiera comprar. Eh, y esto, esto se va a facilitar y, y la implementación de esto se va a desarrollar de manera mucho más sencilla gracias a que va a poder existir o, exi o existirá sobre una plataforma eh, amparada o desarrollada con tecnología blockchain eh, y que va a permitir también la escalabilidad. De, de, estos, eh, de estos desarrollos eh, que le permitirán pues, a, los, a, a los cultores a los artistas eh, poder obtener beneficios económicos de las obras que ellos desarrollan. De acuerdo, porque ese era un problema que tenían muchos de los propietarios de los NFTs, ¿no? que los tenían sí. pero no, no, no los podían mostrar no había, inclusive hasta Samsung estuvo trabajando para que en sus televisores se pudieran ver las obras de arte y demás. Ahora, nos falta un tipo de token, ¿no? El, el semifungible. Bueno, a ver, eh, imaginémonos un, un mundo medio, un, un estadio medio entre los dos. Eh, voy a poner un ejemplo. Eh, los tokens semifungibles son tokens que pudieron haber nacido como tokens fungibles o no fungibles, perdón, como, to, como, como tokens fungibles, y que durante el proceso de creación y de su eh, implementación, por algunas circunstancias, se convierten en token no fungible. Voy a poner un ejemplo que creo que puede servir para ejemplificarlo bien. Eh, Bagoni decide hacer un, con, un concierto acá en Bogotá y dice o anuncia que va a ser su último concierto, que se retira del mundo artístico eh, y las entradas ya todas están vendidas. Estas entradas inicialmente son token fungibles. ¿Por qué? Porque pueden, o equivalen a un token fungible, porque pueden ser interc intercambiadas por una entrada que se encuentre en la misma posición eh, y en el mismo nivel de la entrada que no quiera cambiar. Pero luego de que el concierto ocurra y ya quede eh, certificado o validado que ese fue el último concierto de Bad Bunny, que ya ocurrió eh, y que no va a haber de nuevo algún concierto de, de, de este artista de Bad Bunny, estas entradas van a pasar a convertirse a un token no fungible. ¿Por qué? Porque no van a tener la posibilidad de que se dupliquen, no van a tener la posibilidad de convertirse, de convertirlas por una entrada de la misma calidad o de la misma cuantía. ¿Por qué? Porque ya no va a haber otro concierto de la Esa es el, el, el, el, la definición de lo que son los tokens semi-fungibles. Un token que okay. nació siendo fungible y que en el transcurso de su vida puede convertirse en un token a fungible, por alguna característica o condición que sea externa a él. Súper interesante. Bueno, y hay otra de las cosas que no, nos han preguntado y es esta parte de los stablecoins. ¿Qué es? ¿Por Porque ahí? ya hablamos de los altcoins. Las stablecoins son criptomonedas que tienen las mismas características eh, que cualquier otra cripto, pero que están apalancadas o atadas. O sea, cuyo valor está atado o a alguna moneda fiduciaria o a otra criptomoneda. Por ejemplo, de las eh, stablecoins más famosas están el USDC o el USDT, el Tether, que son criptomonedas eh, que existen y que se crean atadas al valor del dólar. Es decir, tú adquieres una, un tether y estás eh, adquiriendo una cripto que equivale a un dólar. Independientemente de lo que suceda, independientemente de las circunstancias externas, eh, estás adquiriendo una criptomoneda, una moneda que existe y convive en el mundo digital y que equivale y equivaldrá siempre a un dólar. Esa oh, es la, okay. la, la conceptualización de las stablecoins. Eh, no sé si estoy en lo cierto o si entendí bien, pero por ejemplo cuando países completamente se meten en este mundo, como por ejemplo, uh -huh. si no estoy mal, El Salvador, ¿eso es un ejemplo de una stablecoin que ya está en no. un estado? No, no, porque lo que hizo El Salvador eh, fue establecer al Bitcoin. El Bitcoin es una cripto, de hecho la sí. primera cripto que existe. La más eh, famosa. La más conocida, la más famosa a nivel mundial pero establecer a esta criptomoneda como una de las monedas de curso legal que existen en El Salvador. Más no establecer alguna criptomoneda que esté atada a alguna moneda fiduciaria eh, como una moneda de curso legal en El Salvador. No es lo mismo. Okay. Eh, eh, hay una diferencia ahí fundamental porque en El Salvador hoy por hoy existen eh, dos monedas que se entienden como de curso legal. Una es el dólar y la otra es el Bitcoin. Ok, ok. Súper interesante. Y ahora esto nos lleva a otro punto que seguramente para los abogados esto va a ser una locura, que es la parte de los Smart Contracts. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso que de cierta forma los hace a un lado si no se actualizan? Ni tanto. A ver, los Smart Contracts son herramientas tecnológicas que permiten programar reglas de negocio dentro de un entorno digital eh, o dentro de una plataforma que se encuentre eh, funcionando sobre blockchain. Eh, esto es muy importante y un poco aquí retomo lo que conversamos al, al principio. ¿Por qué? Bueno, porque los smart contracts te permiten establecer diferentes reglas de negocio para que ocurran eh, diferentes consecuencias en el caso de que estas situaciones se produzcan en un, en un determinado negocio. Por ejemplo, eh, y allí aterrizo este, esta definición, eh, con uno de los casos en los que covid se está participando. Nosotros eh, estamos participando muy activamente acá en Colombia en el desarrollo eh, de lo que va a ser una plataforma de distribución de subsidios para el sector agrícola. Eh, esta plataforma de subsidios para el sector agrícola establece que para determinados productores agrícolas va a, serles otorgados un subsidio, ¿para qué? Bueno, para el funcionamiento regular de su actividad, la compra de insumos, eh, la compra de semillas, la compra de abono, etc. Pero para que esto ocurra deben ellos cumplir con determinadas circunstancias. Estas circunstancias están atadas al nivel de productividad, están atadas al eh, sitio en donde está ubicado, eh, las fincas en donde están haciendo la, eh, o en donde ejercen ellos eh, todo lo que es la actividad productiva. Todas estas reglas se pueden establecer dentro del Smart Contract, dentro del contrato inteligente, y en caso de que se cumplan eh, las características o las condiciones que se tienen que dar para otorgarse el beneficio del subsidio, este subsidio va a ser otorgado de forma automática. Esto Exacto. es muy importante porque viene a agilizar muchos procesos, transparentar eh, los procesos que ya existen, permitirle a los, eh, a los participantes del programa, tanto beneficiarios como al Estado, que se va a encargar de, de generar los subsidios, una verificación eh, de, la, de la viabilidad del programa y del cumplimiento de los hitos que se establezcan. Y todo esto es gracias precisamente a que se pueden establecer y programar cuáles van a ser las reglas eh, de negocio o las condiciones esperadas que ocurran para que se pueda otorgar el subsidio. Eh, esto y eso va, es el de... Smart Contracts esto seguramente va a determinar que va a haber menos demandas, entonces voy a necesitar menos abogados. De pronto en un principio sí, para establecer la regla de negocio, establecer claro. qué pasa, inclusive cosas impensables como la pandemia, pero todo eso me imagino que una vez programado ya anda solo, ¿no? Correcto. A ver, la intervención humana siempre va a ser fundamental e imprescindible en cualquier tipo de, de proceso, en este caso no es la excepción, eh, y el, el mundo legal los abogados entramos justamente cuando hay algún diferendo, alguna, eh, algún conflicto que tenga que ser resuelto, eh, pero eh, el establecimiento de estas reglas, de estas condiciones en una plataforma como esta, va a permitir, por ejemplo, solventar cualquier inconveniente que suceda de manera mucho más expedita. ¿Por qué? Porque uno va y consulta directamente cuáles eran las reglas que estaban programadas, cuáles eran las condiciones esperadas, validar si esas condiciones ocurrieron o no y si se dio la consecuencia que tenía que ocurrir, que en el caso del subsidio es el otorgamiento del subsidio, pues entender si la reclamación que se está haciendo tiene o no tiene sentido. Bueno, y ahora hablemos de algo aún más increíble, que son las finanzas descentralizadas o DEFI. ¿Nos puedes contar un poco qué es eso? Porque si, si los smart contracts sonaban como wow, esto es aún más wow. Claro que sí, a ver, mira, DeFi... Eh, son de Central Finance eh, esto no es otra cosa que la posibilidad o un sistema que existe para eh, poder construir diferentes productos financieros sobre tecnología blockchain sin la necesidad de que ocurra eh, la intervención de un tercero eh, ¿cuál es la principal característica? bueno pues que son los propios usuarios quienes intercambian o generan esta actividad de intercambio es decir ofertan y demandan activos y servicios financieros directamente entre ellos, sin el intermediario. Aquí sí desaparece este tercer validador, este intermediario que se encarga de generar algún producto de crédito, algún producto de financiamiento, eh, y esto le permite a los usuarios de manera directa generar eh, diferentes negocios como mecanismos de inversión o, o, o de financiación, por ejemplo. Para acceder a las aplicaciones de, de finanzas descentralizadas eh, actualmente es necesario sí o sí, contar con un monedero virtual, una wallet, eh, en el que estén depositados los tokens que puedan ser intercambiados en el marco de, de una plataforma que permita eh, generar compraventa de estos activos intercambiables eh, y que están sí o sí operando todo sobre tecnología blockchain. Eh, hoy por hoy, DeFi es una, una iniciativa que todavía está en una, una etapa inicial, eh, pero que va a ofrecer eh, grandes posibilidades de cara a eh, lo que es la inclusión financiera y la posibilidad directamente de usuarios que, que hoy no forman parte del sistema financiero o no tienen acceso al sistema financiero eh, tra tradicional para acceder a diferentes eh, productos y servicios. Bueno, y, y ahora que nombraste las wallets, en este mundo de las billeteras o wallets hay diferentes tipos, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco claro. sobre eso? A ver, mira, eh, de las wallets eh, hay muchísimas opciones disponibles actualmente en el mercado. Eh, si, nos va, si nos abrimos al mercado internacional, eh, bueno, primero para definir, están las que se llaman custodial wallets y las non-custodial wallets. Las custodial wallets son aplicaciones que uno puede descargarse eh, como cualquier aplicación que uno descarga en el teléfono. Esta aplicación uno la descarga y, y allí uno va a ser el responsable del custodio eh, de todos los activos que uno posea dentro de esa wallet. Eh, ¿Qué significa esto? Cuando descargamos la wallet, debemos nosotros anotar lo que llaman la frase de recuperación, una palabra, que son las palabras, o la palabra secreta, eh, establecer un código de seguridad. Y eso es lo que nos va a permitir tener acceso a la wallet de poder hacer transacciones. Comprar, vender, transferir las criptomonedas a, a un usuario distinto, etc. Eh, esto le da una gran responsabilidad al usuario porque el usuario va a ser el custodio directo del, de los fondos. Y luego están las wallets eh, llamadas non-custodial, que normalmente conviven en los llamados exchanges de criptomonedas. Eh, internacionalmente hay, hay hoy por hoy muchos exchanges que funcionan y que, y que tienen cada vez más usuarios, cada vez más público, como Kraken, Binance, BitGo, OKCoin. OK eh, en América Latina, Bitso, sobre todo en México, tiene muchísimo, eh, muchísima llegada al público. Eh, ¿Y qué significa ser no un custodio? El que uno genera la creación de un usuario en estas plataformas y las wallets que convivan dentro del usuario que uno está creando en la plataforma son responsabilidad directamente de los exchanges. Es algo similar a la apertura de una cuenta bancaria. Uno abre una cuenta bancaria, la cuenta bancaria está a nombre de cada uno de los titulares y los fondos que están en esa cuenta eh, son responsabilidad directamente del banco. Es decir, si ocurre algún problema con... con eh, con los fondos que, que están en esa wallet o en esa cuenta para, sin, para de nuevo volver al cine que estoy haciendo eh, el banco debería poder responder lo mismo ocurre con las exchanges y wow ahí nos metemos en un terreno complicado ¿no? porque pues ha habido muchos escándalos muchas cosas eh, eh, en este mundo de las cripto como que todavía la gente siente que no hay mucha seguridad ¿eso es un mito o es una realidad? mira al día de hoy, la blockchain como tecnología no ha sido hackeada. De hecho, no existe hoy un ordenador que tenga la suficiente potencia para poder eh, hackear eh, alguna de las eh, plataformas blockchain que existen. ¿Qué es lo que sucede con las plataformas de intercambio, los exchanges? Que estas plataformas de intercambio eh, normalmente tienen bases de datos que son centralizadas. Al tener bases de datos centralizadas, sí existe una mayor probabilidad de que sufran ataques o eh, sufran algún inconveniente en, en temas de seguridad eh, por eso es que es un tema de sopesar los riesgos eh, de decidir descargarse una wallet eh, cuya plataforma sí está en blockchain y la seguridad va a estar atada directamente a todas las garantías de seguridad que da la blockchain pero por otro lado la responsabilidad de la custodia de esos fondos va a estar exclusivamente en cabeza del usuario, es decir Cuidar que no se olviden las contraseñas, cuidar, no perder eh, las palabras de seguridad que le permitan recuperar la wallet. Eh, porque en caso de que eso suceda y, por ejemplo, el teléfono en el que la wallet está descargada se pierda y no hay manera de recuperar o de obtener las palabras de recuperación, esos va, eso van a ser fondos que van a estar perdidos. Hay una, una frase que es muy famosa en este mundo, ¿no? Not your keys, not your money. Exactamente, exactamente. Ok. Bueno, y otra de las, de las cosas que todo el mundo nos pregunta es ¿cómo se tranza? Porque es que, por ejemplo, en Colombia ha habido cajeros, pero sí. pero pues es algo que casi nadie ha usado. ¿Cómo se tranza esto? Eh, eh, por, así, por así decirlo, ¿cómo hago ese intercambio de, de un cripto a moneda común y corriente? Bueno, a ver, primero que todo hay, hay algo importante que, que resaltar y es que Actualmente, menos del 1% de la población mundial tiene acceso a las criptomonedas. ¿Qué quiero, ¿Qué quiero resaltar con esto? Que aun cuando ese porcentaje sigue siendo mínimo a nivel mundial, uh -huh. cada vez más eh, personas se han venido sumando al ecosistema y han venido entendiendo la potencialidad que el ecosistema cripto y blockchain ofrece. Empresas como Coinbase con los diferentes productos y servicios que nosotros ofrecemos, eh, han permitido utilizando tecnología blockchain, ofrecer nuevos productos y servicios a la población, a los usuarios, a través del sistema financiero tradicional. Con lo cual, con seguridad, esto va a conllevar a que haya eh, una mayor llegada de la gente al ecosistema cripto, directa o indirectamente. Y para responder a la pregunta, las formas de intercambio Pueden ser variadas. La principal eh, y la más usada a nivel mundial es a través de los exchanges. Eh, como te venía refiriendo antes, podemos generarnos un usuario en alguno de los exchanges que existen hoy eh, y a través de eh, las plataformas de intercambio P2P, person to person, eh, ofrecer las cripto que uno quiera vender y a alguien que está dentro de ese mismo ecosistema, dentro de ese mismo entorno digital del exchange, las va a comprar. Y en este caso el exchange va a fungir como ese tercero validador que te va a garantizar que la persona que las está adquiriendo, en efecto, te va a hacer el pago que se está esperando, el pago negociado, por las cripto que se, que se están vendiendo. La otra manera es directamente. En caso de que eh, tú conozcas a alguien que tiene criptomonedas directamente, eh, llegas a un acuerdo a un convenimiento de comprar o vender la criptomoneda eh, y se hace la transacción directamente desde una wallet a la otra. Esas son okay. las dos formas principales que, que existen eh, para, para ofertar hoy cripto eh, en el mundo, las más usadas por lo menos. Bueno, y algo que nos preguntan, pero usted no se imagina la cantidad de veces que hablamos, por ejemplo, de cripto y que sale esta pregunta es, ¿cómo referencio esto a mi entidad local de impuestos? Bueno, a ver, mira, para hablar del caso colombiano, a partir de este año, en 2022, eh, la DIAN, ha establecido que no solo la tenencia, sino la generación de rendimiento sobre la tenencia de cripto que las personas tengan, eh, debe ser declarada y va a ser objeto eh, del deber impositivo sobre impuesto de renta eh, para las personas naturales. Eh, esto es un punto, un hito muy importante porque eh, ya entra dentro del radar de la autoridad, eh, de la autoridad tributaria eh, cualquier persona que dentro de alguno de los exchanges que hoy por hoy están operando en Colombia, tenga cripto, comercio con cripto o genere actividad dentro de los exchanges que le, que le permita obtener un rendimiento, estas, eh, todas estas actividades, estos rendimientos deberán ser declarados dentro de la declaración de, o reportados dentro de la declaración de renta y sobre eso se pagará un impuesto. Eh, esto es uno de los deberes impositivos que a partir de este año existe acá en Colombia eh, y eso es algo importante a tomar en cuenta. De acuerdo. De hecho, volvió la pregunta en el chat y ya la respondimos para ese medida sí. Entonces, buenísimo. Y última pregunta, y esto es más una curiosidad. ¿Qué pasó con Libra? Tenía Facebook detrás, tenía un montón de, de, de organizaciones muy grandes, pero ni fue ni fan, no dio frutos. Lo que, lo que puede haber sucedido eh, es que probablemente es un proyecto muy grande en donde estaban participando muchos autores eh, en el mismo momento y eso generó...